Puede, se puede decir que estamos en una transición ahora porque estamos en un proceso de aprendizaje que son los, los primerísimos pasos de todo esto, ¿no? Entonces, la transición ha empezado y seguirá siempre. Entonces, si estamos hablando de la construcción de la primera ciudad, pues esto de, de que si tendrán sus necesidades cubiertas gratuitamente, no lo sé. Esto sí que tendremos que preguntar a, a Jack, ¿no? Y me gustaría que la gente se especificase más cuando… Son, son muy vagas las dudas, ¿no? Eh, se habla de muchos trabajos. ¿Qué trabajos? Especificamos, porque con muchos trabajos pues, no se puede enfocar una respuesta bien. Decime, eh, de albañil o de, de maquinista de trenes o lo que sea, ¿sabes? Decide la, la, la profesión, porque si no no se puede realmente atacar bien a la pro al problema me explico antes de continuar este para comenzar la, la reunión entonces eh, para las personas que vayan a escuchar esto esta grabación de lo que estaba hablando Vixy es de un, eh, hicieron una pregunta ya que dice qué pasa hasta que se crean las máquinas necesarias va a haber alguien trabajando mientras ¿Qué solución existe durante ese proceso? ¿Cómo iríamos automatizando los procesos? Entonces, para que tengan una idea de lo que estamos hablando, Así que ahora sí puedes continuar, Su. Disculpa. Sí, no, tienes toda la razón. Gracias, Emilio. Se me pasó completamente que tendríamos que grabarlo. Tenía ganas de hablar. la ciudad? También esa es otra pregunta. No se sabe, Alex. de que no no tenemos alguien que algún país que nos regala un cacho de tierra o alguna persona con mucho tierra que, que quiere regalarnos un, un un espacio, no no sabemos dónde va a ser la primera ciudad. Ajá. Eh, y estaríamos todos del Proyecto Venus en la ciudad, ¿no? Se supone. No, eh, las primeras personas que vivirán en la ciudad serán gente técnicos, gente, ingenieros, arquitectos, gente que pueden aportar a la eh, investigación y a la construcción de la, lo que sería la siguiente ciudad y que pueden mejorar los diseños, porque la primera ciudad será una ciudad experimental, una ciudad universitaria, en lo cual se aprenderá de lo que funciona, lo que no funciona y ir mejorándolo para la segunda ciudad y así progresivamente. Cada ciudad en, cada, en la construcción de cada ciudad será una, un proceso de aprendizaje para el siguiente, para que siempre estamos evolucionando. Sería una ciudad para cada país, ¿no? No, no necesariamente. No sí, la primera ciudad se puede construir en cualquier país, este, y de ahí técnicos de diferentes países van y, y chequean si funcionan la, las tecnologías que, eh, que, que ahí se demuestran. Y voluntarios también, ¿no? Me imagino. Para, para ayudar y tal. Y luego, gente que se quiera ir a vivir para allá, allí para trabajar. Si tienen conocimientos para poder aportar a la construcción, sí. Pero si no, en las primeras ciudades no. Además tendrán que tener un nivel de entendimiento del proyecto Venus bastante alto uh, para poder... Para que la, el sistema funcione bien Porque si entran en la ciudad nueva Con los valores y ideas de hoy en día No funcionará uh -huh. Entonces tiene que ser gente que han estudiado mucho el Que, que tienen, ¿sabes? O sea, que to, todo tiene que ir eh, en, en conjunto, digamos, ¿no? Sí Sí, eso es, me parece bien Pero también hay gente que no haya, no ha estudiado Y tiene mucha imaginación Y, y es muy... Am, Sabe a, a crear, hacer cosas. Ah, es que para ayudar, pues estaría bien, la verdad. Yo también pienso que eso sería sería bueno llevar ese tipo de personas para, para que colaboren, lo que puedan ayudar, y pero pero como lo que necesitamos pri principalmente sería técnicos, entonces no uh -huh. sé, sea, dependería de, de, de cómo se construye la ciudad y que y, y qué tanta ayuda se le deja. Oye, claro. Sabiendo, como... sabiendo que son como ciudades medio universitarias o algo así, seguramente muchos que ya conozcan el proyecto de Inus y que lo lleven, que lo entiendan bien y demás, seguramente irán allí a aprender tecnología y... Eso es lo que yo me imagino, vaya. Estos son todos supuestos. Sí, porque por ejemplo, este... Yo, que soy educador, ¿qué puedo hacer allá? Yo, pues, este, la parte de la educación no, no, no sería necesaria todavía porque lo principal sería la, la, la tecnología que se va a implementar en la ciudad para, para acoger a, toda, a cierta cantidad de personas. Y lo de la educación ya sería más adelante cuando cuando personas de cualquier este, manera de pensar eh, eh, empiezan a habitarla y ya se necesite educar a estas personas también. Entonces, claro, lo, no, lo, se, se primero una ciudad también. No, no. Exactamente, sí, lo principal sería los técnicos. Ok, Iván, este, ¿pasamos a la segunda pregunta o qué? Eh, más que eso, lo que quería es casi retomarla. Porque no se ha respondido, por decirlo de alguna forma... Yo he visto una de las respuestas que sí que estaba bastante bien, pero no, aquí no se ha respondido exactamente a, a qué es lo que pasa cuando ocurre una situación de ese tipo. Ocurre una, una catástrofe, por decirlo de alguna forma, y se necesita de, de hacer algo puntual que, que no estaba desarrollado todavía con automatismo, por decirlo de alguna forma. O que hay que reconstruir la zona y hay que crear una primera máquina, vamos, o algo por el estilo. No sé exactamente qué pero sería, yo qué sé, que hay que hacer una canalización que no se puede hacer con la automatización, el tipo de automatización que tenemos en ese momento. ¿Cómo se haría? ¿Cómo se...? ¿Cómo sería ese proceso de iniciación de automatización? Hombre, vamos a suponer, por ejemplo, yo esto también lo podemos consultar con ya, pero yo me imagino que si, por ejemplo, hay un terremoto y se descubre que las máquinas actuales podían ser mejoradas, pues se utilizaría lo mejor que se tiene en aquel momento, pero. A partir de entonces se buscaría mejorarlos para un futuro. No sería, o sea, no sería un, una decisión que se tendría que tener, se haría evidente que necesitamos eh, mejorarlo. Y en cuanto a la ayuda inmediato, pues habrá recursos en diferentes lados del mundo, como almacenes donde puede haber, por ejemplo, comida deshidratada Uh, en, o en tubos que se puede extrusionar esto lo habla en el, en el creo que en la película en el, Future by Design, en el Design in the Future um, que se, se se llevaría inmediatamente no habrá que preguntar al parlamento oye, ¿podemos mandar tantos aviones? no se va, se va con las cosas y punto, no hay no hay que preguntar, no hay que debatir no hay que calcular el coste se envía y ya está entonces, pues, a medida que se vayan haciendo evidente las necesidades, se irían cubriendo, se irían eh, mejorando la tecnología. Pero evidentemente no se va a esperar a que se mejore la tecnología para ir a ayudar. Se, se era con lo mejor que se tiene en aquel momento. Y ya de eso, por sí será bastante avanzado. Porque ya hay unas cosas impresionantes para ayudar en las, en las tareas estas. Lo que pasa es que es, es lento llegar ahí. Yo me imagino, por ejemplo, que se puede llegar, se puede enviar un barco o un maglev con una máquina para excavar. Y esta máquina se puede ir montando mientras está en camino, para que cuando llega puede bajar y está ya, ya listo para trabajar. Cosas así. No sé si me explico. Sí. sí, lo que pasa es que la pregunta, como son cuatro preguntas en una, entonces... Suma más o menos se refirió más a la tercera, ¿no? donde Dice qué solución existe durante ese proceso. Este Estabas hablando de eso, ¿no, Su? Sí, a ver, ¿dónde estamos? Porque al principio dice, ¿qué pasa hasta que se crean las máquinas necesarias? Ya las máquinas necesarias existen, ¿sí o no? Claro. Okay. Hombre, pero siempre okay. se puede mejorar. Exactamente. Sí pero, sí, pero ¿quién va a hacer una máquina para excavar ahora? ¿Quién dinero y de todo? Sí, pero ¿Qué las máquinas. Que, que, perdón, no, las máquinas necesarias para hacer la ciudad ya, ya es posible hacer, o sea, ya la tenemos. Este ah, después, lo, lo, la, lo que dice. Después es, ¿va a haber al, alguien trabajando mientras? Se supone que tienen que haber muchas personas para trabajar aquí, pero utilizando estas máquinas y. No sé si habrá a, a, se, este, habrá algunas partes de la ciudad que se necesite la mano humana solamente, o sea, sin una máquina. No creo que sea necesario eso, según lo que yo he visto. Bueno, para las plantas, los jardines y, mov y movidas de esas así. Pues. Pero yo estoy yo... leyendo en otra Ahí parte, sí. perdona. Estamos donde el número uno, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, sí. oh, está... Vale, vale, vale. Estamos pero... en el tabaco. Vale, vale. Y después dice, ¿qué solución existe durante ese proceso? que es de lo que estaba hablando Vixy Que estaba hablando de que se pueden traer máquinas, este, etcétera Me imagino que, o sea, su estaba hablando de eso, ¿no? Sí, sí. Ok. Y después sería, ¿cómo iríamos automatizando los procesos? Hombre, pienso, mi, mis pensamientos son que según se ve la necesidad, se irá automatizando, se irá creando las máquinas. Según los descubrimientos en la tecnología, se irá aplicando y se irá utilizando a medida que se, se ve, o sea, que se, se inventan. Claro, eso, eso más de que, más que todo... eso. Pero primero tendremos que empezar de cero, como, como dijiste antes las máquinas sí. que se creen vendrán luego me imagino cuando se esté construyendo pues será que a lo mejor es que estando en esa situación de, de creación pues y en que ya tenemos se supone máquinas para crear de las que o sea, de las que ya existen pues ahí se verán se, se verá viendo qué máquina hace falta nueva para crear mmm, lo que sea nos haga falta. Eso no lo entiendo yo mucho, la cuarta parte de la, de la pregunta que dice, ¿cómo iríamos automatizando los procesos? Eso se refiere más que todo a las, a las máquinas que crean la ciudad o, a la, o al proceso de automatización dentro de la ciudad, como por ejemplo de lo que habla ya que, que en las plantas no van a estar unas personas esperando que, que la rieguen, sino que ya van a haber sensores de, que van a, determ a determinar si la planta necesita agua o no necesita agua. De eso se refiere esa pregunta, ¿verdad? Eh, Iván. Eh, creo que sí que va por ese sentido, pero como no soy yo el que la hizo, tampoco... Pero sí, me parece que es ese sentido. ¿Tira por un sistema de goteo? Claro, sí, la, la, la parte de los sensores, a medida que se vayan creando más sensores y se le vayan poniendo más a la sí. ciudad, pues se va, eso se va a poner, o sea, va, la, la, el trabajo de las personas va a ser menor. Porque ah. y las decisiones, de las, personas, claro, las decisiones de las personas van, las personas van a ser menor, menores y se va a, a ir apartando de esas decisiones humanas. Eh, se, vamos a dejar de tener políticos, vamos a dejar de tener personas que digan qué hacer y qué no hacer por debido a los, a, a los avances en la automatización automatización de las de los procesos en la ciudad. Sí, lo del sistema de riego sin hacer, sin hacer falta que reguemos eh, es por un sistema de goteo que es bastante sencillo y con un aparatito que, que indique la hora en la que van a regar las mangueras de goteo y ya está. Eso la verdad que es sencillo, muy sencillo. Exacto, sí, igual así se va aplicando a todos los procesos de, que es necesario en la ciudad para, para ir eliminando el, el, el trabajo de las personas. De las personas, sí. Entonces, con lo que se ha dicho más o menos, se, ya se, se da por hecho, ¿se entiende? Vaya, que no haría falta un voluntariado, por decirlo de alguna forma, un, trabajadores manuales. En, ya dentro de, de lo que sería economía basada en recursos, ¿no? Eso se entiende, creo. Hombre, sí. se necesitará de gente para construir la primera ciudad. No, ya no. Pero una, está, una vez construido... construido ya, una vez funcionando ya en, en esa economía basada en recursos. Sí, una vez construido, pues la, lo los mínimos. Los mínimos y eh, serán gente que tener el conocimiento para aportar a más avances, más adelantos científicos y tecnológicos. Y se supone que, te, que si trabajas para la primera ciudad, digo yo que se supone que tú puedes vivir en, en esa misma que, ha, que has trabajado. Claro, sí. Claro. Sí, el trabajo sí, de la es persona mejor. es necesario porque igual ellos son los que van a... Somos nosotros los que vamos a manejar las computadoras, a manejar, la computadora, a a manejar la, las máquinas que van a hacer eso. Entonces, tampoco es que nos vamos a estar afuera de... por completo de... Además, de que, eso, que eso es que... sentido. A mí me, me gustaría, vamos. Eso está, está bien. Trabajar en algo y decir, vaya, esto lo, lo he trabajado yo con mis propias manos. Sí, pero serían cosas muy pequeñas porque... Porque la creación de la ciudad con, con cosas tan grandes, eso no, no, no se necesita el, este, crear nada con, con las propias manos. Ya, para eso es solamente con máquinas. Claro, la ayuda de las máquinas y las manos también. Sería algo mixto. Para apretar botones más bien. Sí, más que todo. Vamos a tener dedos super eh, evolucionados que pueden apretar <ríe> un montón de botones a la vez <ríe> igual, quién sabe a lo mejor evolucionamos y crecemos otro dedo en la mano especialmente para apretar botones <ríe> es, es broma, es broma <ríe> no sé la cosa que que tomo en, serio se en el día no, y que no se mal, te, malinterprete eso con que las personas ya no van a hacer trabajos manuales más nunca, porque muchas de las personas de las que yo le hablo del proyecto Venus siempre dicen, ah, entonces vamos a estar ahora como los de Wally, los, los, los, los muñequitos esos gordos que no van a hacer nada. Entonces, no, o sea, también está la parte del arte, eso, eso, todo eso todo eso lo van a hacer igual las personas con las manos y, y también habrán uno que otros trabajos manuales también. O sea, no, no, no es eliminar por completo, es solamente ayudar a las personas sí, bueno. a, a quitarle trabajos forzosos, trabajos este que le de... ha esforzado. Exactamente. Ok, ahora sí pasamos a la otra, Iván. Eh, sí. Me hubiera gustado que hubieran hablado los de abajo, pero bueno. A tiempo, ¿eh? ¡Aló! ¿El ¿Cuál? Hola. <ríe> Yo te digo solo hola. ¡Hola, Hola. ¡Ay! ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí llegué bien, un poquito veo... tarde, pero bien. Veo que han llegado más gente, no como apagué los avisos, no los escuché. Saludos y bienvenidos a todos que han llegado mientras hemos estado hablando. Bueno, yo ya he saludado. <risa> He estado ¿Tenemos? escribiendo también cuando habéis hablado del sistema ese de riego para automático. Es que ya existen sistemas de riegos automáticos. Es que lo único que tienes es que programar las horas que quieren que funcione. Sí, claro. Sí, sistema de goteo. Ya, bueno, existe sistema de riego con aspersores, pero me imagino que si puedes programar un aspersor también puedes programar un goteo. Claro. Pasa que el aspersor eh, por el día si si si cae agua encima de las plantas se queman por el sol entonces el sistema de goteo es mejor para las plantas a no ser que, bueno, por la noche se puede usar el sistema de aspersor como tú dices, pero por el día mejor que no porque se queman las plantas Ah, bueno, ya, no yo no entiendo que... no mucho de botánica, la verdad Sí. Mucho, mucho sería dentro mucho sería hidroponía, sistemas protegidos no, no, no sería necesariamente al aire libre porque así evitamos tener que usar pesticidas Claro. Y también para zonas que no tienen un buen eh, una buena tierra, una, una tierra fértil, entonces si utilizará los otros métodos de, de cultivo y que, que podemos regar a cualquier hora. Yo la verdad que experiencia en el campo tengo porque he recogido experiencia de gente del campo y me han enseñado mucho y, y sé muchas cosas, la verdad. Sí, en, la, en la parte una, una, de afuera. Eh, también, Adelante. por ejemplo, hay trabajos que no sé si podrían hacerlo las máquinas o no, porque por ahora todavía no hay. Por ejemplo, los trabajos de limpieza forestal, por ejemplo, donde hay que podar árboles para que no se lleguen hasta los cables de energía o limpiar los canales para que no se atasquen, cosas de estas. Bueno, pero por lo menos podríamos utilizar... Este, esos camioncitos que, que lo suben a uno hasta, hasta las partes altas para, para cortarla. ¿Sabes? Una, una fusión. Ah, entre... pero esto ya lo hacen hoy. Lo hace mi, lo hace mi novio. <ríe> sí, sí, bueno, depende. Es que mientras no necesitan esos robots o esas máquinas que, que no tenemos, pues tenemos que ir utilizando lo que por lo que tenemos a, por los momentos. Y después, cuando, a, a medida que tengamos más robots y más máquinas que hagan esos trabajos, pues se van eliminando esos trabajos. Entonces quiere decir que la gente todavía. Ser, a, a unos tipos de trabajo aún serán necesarios Claro Hombre, esto, Entonces... esto, todo es progresivo Pero a ver, a mí me gusta cortar, podar Quitar eh, las llevas de los canales Hacer ban eh, acequias eh, A mí eso me gusta o sea Es algo que no tengo problemas en hacer Porque es algo que me gusta A lo mejor a alguien que no le guste eso Y le guste... Eh, hace trabajo de, de construcción o cosas de esa Pues mira, cada uno se centrará en lo que le guste, me imagino. Si sí, hay alguien que, por ejemplo, aunque haga este trabajo, por ejemplo, mi lo venía haciendo desde hace 10 años, pero lo odia. Y yo le digo, pues cuando llegue el proyecto Venus, ya no tendrás que trabajar así. Pues, por ejemplo, y él dijo ¿y qué voy a hacer? y yo digo, ¿trabajar con lo que te guste a ti, por ejemplo? ya, me me ha gustado los videojuegos, poder trabajar con los videojuegos, pero bueno, es una pregunta ya, pero hay que ser realistas también porque si vamos a, un, a crear una ciudad pues hay que hacer las cosas necesarias para, para crearla no, esto ya, ya me lo imagino ya Claro. Yo, yo, claro. yo qué sé, yo no le sube contestar, supe contestar a esta pregunta, claro. Porque me, me puedo ¿yo puedo trabajar con los videojuegos? Hombre, igual en vez de videojuegos habrá otros tipos de de cosas de informática que será más estimulante todavía. Um, o si trabaja en videojuegos, pues, o sea, si, si crea videojuegos será otro tipo de juego también, no será el juego de hoy en día, eh, que suele ser violento o, o feo de alguna manera, sino que serán cosas que son educativas o, ¿sabes?, será otro tipo de, de mentalidad detrás de los juegos. Sí, como los juegos educativos de la Wii, por ejemplo, ¿no? No los he visto, no sé. Ah, los de la Wii son bastante educativos, son básicamente para hacer ejercicios, o hacer ejercicios mentales, o hacer ejercicios físicos, y ¿sí cosas de estas. Ah, <risa> Como, Ahora el se me dice. De la, la, como la de la Nintendo DS, esta, que tiene el más Break Train y cosas de esa. Yo fui lo primero que compré aquí. Fue eso, na, la Nintendo DS con el más Break Train, que dice que entrena tu mente. Ahora sé cuál dices cuáles dices. Sí. Estos son juegos educativos, a mi punto de ver. Yo creo que estarían bien. Hombre, que tampoco vamos a quitar toda la diversión, ¿no? No, claro que no. Pero se, se valorará. De otra manera, lo mismo que la competitividad será con, con uno mismo, estamos de, de variando ahora mucho del tema, pero la competitividad competitividad como lo conocemos hoy, de, de competir uno contra otra, será completamente diferente. Será más bien una eh, mejorar tus propias marcas, tus propias metas, lograr tus propias metas, en vez de, de competir el uno con el, contra el otro, ¿no? sí, me parece interesante eh, hoy en día ya hay juegos así juegos que en vez de competir contra personas pues intenta superar a ti mismo principalmente en los juegos de ejercicios físicos que es los que más o menos uso aunque hace tiempo que los tengo ahí medio abandonados sí, y retomando, retomando el tema un poco este, yo creo que la, la, también tenemos que priorizar qué es lo que vamos a automatizar primero una de las cosas que tenemos que automatizar es la parte de, para crear alimentos para todas las personas y, y para crear las casas estas que, que habla Jack, que son casas este, que van a ser de una sola pieza o algo así. Este, esas son esas son cosas que tenemos que priorizar para, para que la gente ya tenga comida, tenga un lugar donde vivir y, y de ahí uno este, me imagino que se va a ir este, no sé, mejorando otras cosas. hacer huertas más las para la comida exactamente comida rica verdura ecológica la claro, más buena que hay las habilidades de las personas hacer eh, por ejemplo las personas que estudian eh, diseño gráfico le gustan los videojuegos también seguro le gusta eh, modelamientos, simulaciones de programas virtuales para ver, verificar cómo se plantarían, cómo se, se desarrollarían los frutos y así sucesivamente. O sea, la idea es como que ir conectando lo, las, eh, las habilidades de las personas para ir produciendo más, más más productos y tratar de llamar a más personas para que también contribuyan al proyecto. Interesante, por ejemplo, la, los frutales, porque los frutales, cuando se planten árboles de frutas, eso hay que tardar, tardan siete años para que den fruto en esos árboles. Entonces yo pienso que sería mejor trasladar árboles ya, ya adultos, eh, frutales ya adultos, y plantarlos en la zona, de, eh, en la ciudad, la ciudad nueva del proyecto Ben. Tratar los árboles adultos y así queden su fruto allí y que la, cada persona pueda coger la fruta necesaria para comer en el día. ¿Y tú crees que eso sería posible, por ejemplo, en un país tan árido como África? Sí, con la hidroponía se puede hacer muchas cosas. Porque no necesita de tanta agua. Y eh, se puede hacer en un ambiente controlado electrónicamente, entonces el, el, el, el, el, el, el clima no lo afectará entonces sí sí se puede hacer ah, de hecho es, se podía sí. dar, se podía eh, eh, eh, eliminar el hambre en el mundo hoy en día por, por estos métodos, pero lo que pasa es que no hay, sí. no hay interés porque no hay dinero en ello no, en sus naves de chatarra, eh, hacen allí sus, su, su huertecilla para pa comer comida fresca en el momento, que es la hidroponía, creo. Su... ¿Dónde? En las naves estas espaciales de los astronautas, allí eh, hacen agricultura que en, en pocos días tienen lechuga o tienen lo que quieran de verdura y, y es muy rápido cuando o sea, se, se nace muy rápido y es increíble en verdad no es como cuando se plantan la tierra aquí pues uh, la pregunta de Nacho contéstala tú Vichy Hombre cuando hemos terminado lo que está en el en el Google Doc no sé no sé si lo estáis leyendo ¿Veis esto es Google Doc? Yo, sí. No, yo, yo. Hay tres tres preguntas pregunta ahí, y, vamos ahí por la y, y y vamos por lo no, Y también no, si no, me, si no, no, me, si me no, bien, este, hay un sitio donde un, una persona hizo, hizo algo cerrado. no, no, no, no, no, no, no, no, también no, no, no, no, no, no, no, si investigas bien no, internet, este vas a ver que, que es un sitio cerrado donde, donde él plantó muchas plantas de diferentes tipos y, y, y él quiso hacer eso para ver si se podía se, se podía hacer un lugar así en la luna o en Marte entonces eso también te puede, no sé si quieres investigar sobre eso lo que estaba preguntando Sí, pienso que también la mayoría, la mayor parte de, de elementos que utiliza el proyecto Venus deben ser prefabricados o para instalar, para conectarlo rápido, porque ahora con tanto desarrollo en comunicaciones eh, se pueden acelerar los lo procesos de producción así. Y sin que se pierden eh, las eh, propiedades nutricionales nada de esto. La, aparentemente las cosas cultivadas hidropónicamente crecen más grande más sano porque no tienen pesticidas y eh, más grandes y más sanos y, y bueno y con todo lo que necesitamos sin bichos vamos son son métodos muy muy prácticos que es, es una crueldad que no se pone en, en, en más sitios ya en, en el país vasco en el norte de españa hay lugares que están haciendo ya el ayunt hay ayuntamientos que están eh, introduciendo estas eh, tecnologías en Bilbao, creo que, que es en alguna parte del País Vasco hay una, hay una planta donde hacen lechugas eh, hay un vídeo en YouTube eh, pero se necesita más se necesita más eh, dispuestos a, a mojarse, digamos, para estas te tecnologías Dejadme devolver el debate al, al origen que es lo que estamos viendo sí. de, de agricultura y demás pero vamos a... Terminamos el debatillo este y sí, luego seguimos con no. otras preguntas. Ok, si quieres. Sí, para retomar, eh, comento, la segunda pregunta hablaba ya más de la transición. Eh, ¿Cómo sería el, el... Si habría pago a los voluntarios, si, si estos voluntarios estarían en... Bueno, la pregunta en concreto es en cuanto a ese voluntariado, que estaría en la transición, eh... El voluntariado de, de trabajo laboral o sea de trabajo manual queremos decir ¿eh? ya que sería durante la transición ¿obtendría, ¿obtendrían ellos algún tipo de ayuda para sus necesidades? ¿dinero, comida gratis? ¿cómo vivirían? Esa, esa pregunta ¿cómo se cómo se toma? Bueno, esto es lo que yo me dejaría a que no creo o sea que dudo de que sea la palabra correcta y a malo la, la transición sino si se si debería considerar la construcción de la primera ciudad. La transición es, es... No, se, no se puede prever cómo va a ser porque hay demasiadas variables a tomar en cuenta. Puede pasar muchas cosas, tanto a nivel político como a nivel medioambiental. Entonces yo, yo creo que se tiene que hablar de la construcción de la primera ciudad, no, no de la transición. Creo que es un error considerar que esto es la transición estamos ya cambiando nosotros mismos estamos ya en una fase de transición entonces yo diría que la transición ya está en marcha ¿me, me explico? claro y la parte de, de que si van a recibir comida, dinero y todo eso me imagino eso que, lo que yo pienso que tenemos que hablar con Jack pero perdona Emilio, di lo que ibas a decir no, sí, que yo pienso que si, si se unen varios países para, bueno, me imagino que si vamos a construir la primera ciudad tienen que haberse unido muchos países, si no la mayoría o todos, y, y de ahí ya tendríamos el dinero, o sea, todos los gobiernos que vayan a aportar para esta ciudad colaborarían con las personas, que va, con los técnicos y, y las personas que vayan a diseñar esta ciudad, y los que vayan a vivir ahí. Entonces, a URI a, a, hay que darle la comida, hay que darle la estadía, hay que darle todo para que ellos este, trabajen de una buena manera, claro porque nadie también va a querer trabajar Perdón, sí, porque, nadie, porque nadie va a querer trabajar ahí y, y también llevar la vida que tenemos, tener que hacer doble trabajo entonces es muy difícil, las personas que trabajan en estas ciudades tienen que dedicarse exclusivamente a eso, ahora sí adelante sí. la culpa, tendrán que el... vivir ahí para trabajar, sí exacto y yo pienso que una de las primeras cosas probablemente que se que se miraría de construir o sea, vale habrá que hacer la infraestructura de las tuberías y todo esto pero habrá alguna previsión para hacer cultivo de comida para esta gente mientras están ahí trabajando y tampoco es que van a necesitar ropa todos los días entonces si están trabajando si tienen eh, si tienen comida si tienen un techo realmente mucho más no va a necesitar una ducha no no de eso. No. yo creo que también claro. depende de la mentalidad de la persona, si es una persona que no está, se está acostumbrada con su misma, al capitalismo pues, pues dirá, no estará mira, trabajando bueno, en el es... tema sí, no sí. estará trabajando en el tema, porque tiene que ser gente que tiene ya un entendimiento de lo que es el proyecto menos, porque luego para vivir en la ciudad tiene que entenderlo si no, no funcionará sí, se tiene también. que adaptar también a dormir en un sitio donde se está creando la ciudad y todo, o sea que que tampoco van a tener tantas necesidades. ¿no? Quiero decir que si tienen que dormir los primeros días en tiendas de campaña, pues tendrán que dormir en tienda de campaña. No bueno, creo que sea tanto, pero vamos. <ríe> ah, hombre, si tienen una casa mejor, si ponen sí, casas sí. O de madera o, o bueno que no sea no, mamá, de, que de llevar otro uno, material, unas casitas que son ya prefabricadas que solo ah. montar. Sí, se ah, montan pues mira, mucho mejor. Y, y así es como suelen hacer los constructores normalmente Claro, claro. Y Jack pues ya sí. al final de la Segunda Guerra Mundial ya diseñó casas de estas prefabricadas de aluminio que se, se montaban súper rápido Ya ves, pues eso sí, eso está mucho mejor Trend Homes Con un cuarto con baño la... o sea un salón, dormitorio y baño ¿no? y cocina Además, son sí, son materiales medioambientales también, este, eso, eso y además la rapidez eh, de la fabricación y la instalación del mismo eh, claro, sería muy positivo y también el hecho de que eh, la cultura de las personas, de que quieren, quieren aportar al proyecto Venus, seguro además de, de, de desarrollar investigación, van a querer publicitarlo así, entonces como que va, se va a generar un proceso continuo, o sea, vivir en, en un lugar así físicamente digamos también eh, motiva a las personas para desarrollar más, más, más eh, producción también a nivel virtual o, o en medios de comunicación. Sí, bueno, lo que pasa es que estas casitas que se van a, a construir solamente son, son temporales mientras, mientras se hace la ciudad, pero eso después se tumba y, se, y es solamente es temporal. La duda que, que me habéis creado es, entonces, ¿se da por hecho que, que, que se estaría creando esa ciudad dentro de una economía de mercado, por decirlo de alguna forma, no? ¿Sería una isla de economía basada en recursos dentro de la economía monetaria? No, no se puede. O el, el, la economía basada en recursos es completo o nada lo que será, se tendrá que construir dentro del sistema monetario porque se necesitará de dinero para comprar algunos recursos o sea, se, se, se diseñará según los recursos que hay en la zona si es una zona donde hay mucha arena se aprovechará la arena, si hay mucha mármol, se aprovechará el mármol, por ejemplo, para decir cuatro nombres que se me vienen a la cabeza eh, pero algo habrá que algo habrá que pagar seguramente sobre todo al principio hasta que se pueden hacer más y más autosuficientes es pero es que yo escuché a Fresco decir perdón, yo escuché a Fresco decir que las ciudades no, no se iban a construir en el sistema monetario, eso es lo que me hace dudar Sí, yo creo que a veces ya no escucha bien las preguntas bueno, no es que creo es que sé que no las escucha bien a veces entonces uh, a veces contesta que parece que no, no, no está co contestando como él realmente debería construir eh, contestar, pero eh, Vamos a tener que tener algo de dinero en las primeras en las primeras fases. Hombre, si queréis volver a preguntárselo. A ver, pero una vez he estado allí, yo creo que el dinero... O sea, cuando se hagan la comida, se va a hacer la huerta. Y... Y, y, y, y bueno, y para construir todo eso... Bueno, al principio... En verdad, bueno, se puede, se necesita un poco, a lo mejor, de dinero para, para, para la comida, sobre todo. Porque, ¿para ah. qué que, que más vas a pagar? Pero ya una vez instalado allí, yo creo que ya es pues, economía basada en recursos. Sí, bueno, eso tiene que ver con, o sea, la, primer, la primera ciudad, juro, se va a construir cuando estemos todavía en el sistema monetario. Y tal vez, no sé, de repente la segunda y la tercera, que, que serían también estilo ciudades de, de, de ciudades modelos, pero de ahí en adelante ya no podemos co construir todas las demás ciudades de, de la misma manera porque como dice mismo Jack que no hay, no, hay, no hay suficiente dinero para, para construir todas estas ciudades que van a ser tan tecnológicas y todo eso, entonces ya la gente tendría que haber cambiado la mentalidad, ya tendríamos que haber cambiado la mentalidad de todas las personas para poder empezar a vivir de esta manera donde todos los recursos se comparten en todo, hacia todas las hacia todos los países y hacia todas las regiones. Claro. Pues sí. Me hace Yo... Interesante la, la foto que tiene Sue del planeta Tierra con la, las líneas estas en cada en cada punto del país. Me ha hecho reflexionar de que eso podría ser las ciudades de cada, de cada sitio, ¿no? Los puntos. Hombre, conectados. Conectados. Ahí está. Por medio de, de la cibernetización. Sí, sí. Y todos a uno un punto central. Ok, Iván, ¿ya contestamos la, la, la segunda o. Te parece si leemos la tercera? Sí, y a partir de ahí ya las preguntas que vayan saliendo. La tercera pregunta era. Eh, si habrá. es que. Es que venía de otra cosa, pero eh, Pero bueno, la leo. Venía de. de otro tema. ¿Habrá alguien que se haga cargo de ello? Alguien decidirá a qué procesos dedicar más recursos. Esto se refería a, a que durante la automatización, si alguien iba a decidir qué, qué hacer, o sea, si habría dos procesos, por ejemplo, eh, a cuál se iban a dedicar más recursos, o cuál se iba a atacar antes, o quién lo iba quién iba, a decidir, o quién iba a poner más voluntarios en un sitio, o si había alguien que se iba a encargar de eso. A ver, ¿en qué línea está esto? Que lo necesito leer? Está en la en quinta la ya. en la quinta página pero es que no está el, el contexto no está de la pregunta por eso lo explicaba así malamente creo que ese respecto el contexto en, una, en un seminario que hizo, que hizo recientemente. Lo que dijo fueron que los arquitectos y los diseñadores solo se encargarían cargo de Alguien se tendría que dedicar, como tú dices, eh, Yolo, la pregunta. ¿A, ¿A quién se iba a hacer cargo de decir eh, qué es lo que necesita más recursos que otra cosa? Sí, esa es la pregunta que, que había. O sea, Ahí está, de, suponiendo de link, que iba a haber voluntarios, uh -huh. eh, si, ¿quién qué, quién iba a decidir o cómo se iban a decidir eh, cuántos voluntarios van a ir a esta tarea y cuántos van a ir a esta otra tarea? Claro, pues sí, eso es una buena pregunta. Hombre, todos los que sepan y que tengan algo que aportar irían... Sí, he entendido bien la pregunta. Claro, sí, eso dijo fresco. Claro, la idea de la cooperación es que las personas van a buscar desarrollar soluciones comunes. O sea, eh, la idea sería complementar a ambos modelos de, o alternativa de solución para, para desarrollar uno mejor o, o que pueda este, aplicarse, digamos, siguiendo parámetros de seguridad y, y los concernientes a a la producción que tendría cada uno, o sea, la eficiencia. Hombre, ten en cuenta también de que las ciudades estarán construidos con los mejores conocimientos que tienen en el momento. Luego, a partir de ahí, cuando hay novedades y mejoras en la tecnología, se actualizarán las cosas, no habrá que tomar la decisión. Eso, eso también creo que responda, ¿no? Sí, esa la cabeza un poquillo. Porque estamos empezando, si no vamos a empezar una ciudad a medias, vamos, la primera ciudad sería con lo mejor que se puede hacer en aquel momento, aunque solo sea la octava parte de una ciudad, como dice Jack. Si depende de la, del terreno que tenemos disponible. Cuando alguien dice bueno, ese momento cuando tenemos para hacer el, la primera ciudad, se hará con la, la tecnología la más alto posible y a partir de ahí me, ir mejorando. Entonces no creo que sea una, una decisión que hay que tomar, hay que tomar, si sí, hay que tomar, eh, hay que poner los recursos aquí o allá. Claro, y también depende de la pregunta si está, si está hecha refiriéndose a la allá cuando está creada la ciudad completa y estamos todos viviendo en, en el sistema basado en recursos o todavía en el sistema monetario, todavía en la transición, porque si dice, si estamos en la transición, y dice habrá alguien que se dará cargo de ello o alguien decidirá este, este, eh, a qué proceso dedicar más recursos, ya eso ya es diferente, la respuesta sería diferente. Sí, pero es que en la, no es una cuestión de la transición, es la es la construcción de primer, la primera ciudad. Y se utilizará lo mejor que se tiene, se utilizarán los recursos que hay, para hacer los edificios y depender de la cantidad de gente que se puede caber en la ciudad, o sea, y la, los recursos que hay. O sé sea, que se hará un estudio todo a fondo. Tenemos X cantidad de agua, tenemos X cantidad de arena, tenemos X cantidad de bosque, tenemos X cantidad de esto. ¿Cómo es la manera más eficiente que lo podemos usar? Y usando el método científico o, y, y, y los cálculos y el conocimiento tecnológico que hay, el científico que hay. Si llegarán las decisiones, los, los que los que son los técnicos y arquitectos, etcétera. Sí, estoy de acuerdo. Ay, perdona, tengo un bicho aquí, una... una, una ¿cómo se llama? Una polilla, espera que me ausento un momentito. Sí, había un chico que, que contestó esta pregunta bastante bien, ¿vale? que se llamaba Carlos, eh, y contestó contestó bastante bien esto en los dos vertientes por decirlo de alguna forma porque la, lo que sería la transición por decirlo de alguna forma hablaba del consenso si lo, si lo leís ahí en, en la respuesta hablaba de un consenso científico por decirlo de alguna forma eh, para eso sí para para decidir la, la forma más eficiente más, más lógica lo que se quedaba ahí un poco en el aire y por eso lo he puesto yo en comentarios en el texto es que una vez ya superada la transición como se quiera llamar una vez super, una vez ya con una, con una tecnología ya insta, instaurada pues no haría falta ni ese consenso científico por decirlo de alguna forma porque la mejor información vendría y eh, iría a un centro computerizado lo que se llama Corden, vaya es lo que llamó Corden iría a un centro de computación toda la informa, la mejor información posible y sería y serían las máquinas las que lo decidieran porque seguramente lo iban a hacer mejor que cualquier grupo. Claro, bueno, no las máquinas, sino el proceso de automatización de las ciudades las que decidirá eso. No, no es que las máquinas, unos robocitos como terminator van a decir, bueno esto es lo que van a hacer y esto es lo que van, lo que no van a hacer, sino que el proceso de, de automatización de las ciudades y de, de todo el planeta es lo que va a decidir, bueno tenemos tantos recursos, tanto, tanto oro, tanta agua y vamos a, a repartirlo de esta forma, es la más lógica y Sería más o menos así. Sí. Forma más sencilla. Pues. Sí. Pasamos a otra pregunta, Iván. Eh, ya no están las preguntas, pero había, bueno, había dudas. Pero eran como qué que materiales, pero eso los podemos dejar más para adelante. ¿Qué materiales serían buenos para la construcción o, o qué tipo de tecnología? O, o si la gente lo iba a aceptar, había preguntas de ese tipo todavía, que habría que aclarar. Si la gente va a aceptar, irse a una nueva ciudad ¿no? o temas del estilo. O si van a o se, se van a respetar lo, las reservas naturales, cosas así. Eso habría que hablarlo, pero yo quería ir ya por las preguntitas. Hombre, yo creo que, esa, que, que, que eso sí que habría que hablarlo, pero primero tendríamos que saber dónde, dónde se va a hacer la ciudad. ¿Para...? para poder hablar de, de todo eso. Porque habéis estado hablando de, de África en donde un sitio de arena o, o hasta yo, por ejemplo, a lo mejor un sitio con más árboles y más más verde sería lo suyo. Pero también en África, pues ¿por qué no? Sí, pero si se hace en un lugar donde ya ...haya más recursos, agua, árboles y todo eso... ...sería más barato para construir la primera ciudad experimental. Claro. claro. Sí, sí, esto sería mucho mejor, la verdad. Por ahí creo que había una pregunta... ...no sé si la vi Vixi la había leído, pero no, no, no la consigo. Sí, está guardada. Eh, así que, ¿qué sabemos de la fundación? ¿Qué sé? Pues... Yo la, la he leído y me parece interesante la fundación esa, pero, pero no se la he dejado ya de creer un poco porque hablan de que ellos tienen tecnología para de, eh, derribar todos los satélites y, y cosas así también. Tienen tecnología sin que naves, movidas de esas. bastante interesante esa fundación, pero le quería decir antes una pregunta, digo, ¿por qué...? Porque esa fundación a lo mejor nos, po nos podría. No, nos podrían ayudar a hacer la ciudad, yo. No sé. Hombre, yo lo poco que he visto. Solo he visto en dos o tres vídeos, me parece. Sí. Eh, va de, de un científico, creo que de Irán. O una especie de científico. Sí. Porque no sé si es científico o no. Eh, que dice que, que había hecho fusión fusión fría puede ser no lo sé ah no no utilizaba eh, física cuántica para obtener energía sí. física materia negra o sea, materia oscura y, y bueno no me acuerdo muy bien pero es cuántica al final eh, y decía que iba que había distribuido las patentes por todo el mundo decía la fundación decían que habían llamado a dirigentes de todo el mundo y que dentro de poco lo iban a presentar. Pero claro, como no hay información, pues no tengo ni idea de si si esa física es correcta, si, si no, o, o, qué, o qué ocurre con esa fundación. Pues sí. Yo en ese aspecto también estoy un poco perdido. Sé lo que quieren hacer, pero... No sé si... Pero yo lo quiero ¿tú? si alguien tiene conocimiento, digamos, o sea, se pueden corroborar de que Justamente lo que ellos están haciendo es lo que dicen. si funciona, digamos, eso es lo que voy Pero digamos, yo, si es así como ellos dicen, difundirme. Yo no tengo Vamos conocimiento de de... De... de... de queche, de ¿no? Sí, de sí. queche. Es muy interesante, ¿verdad? La Fundación Queche también yo hay algo no puedo decir exactamente qué pero cuando no hay fotos cuando no hay nada nada nada porque cuando tú buscas en la web lo único que encuentras es fuentes que vuelven a él no encuentras a otra gente no encuentras a web serios son más bien que tienen un toque conspiranoico que hablan de él y cuando encuentras este tipo de cosas a mí ya me suenan las campanas de alerta, ¿sabes? No. Sí, yo tampoco me lo acabo de creer mucho. Uh... Ojalá que me equivoque. Ya ves. Hombre, pero... me parece interesante porque si es un científico iraní, porque los iraníes, la verdad, que claro, están avanzando mucho en la tecnología aeroespacial y en la, y en la nuclear también, por la desgracia, pero pero sí, sí, son muy son, hay científicos y muy muy muy importantes han hecho un, cosas muy, muy importantes y valiosas para, para los humanos y bueno, y para la naturaleza también por lo que sé ¿no? vamos a ver yo, mientras tanto, yo estaría yo tendría muchísimo cuidado promocionándolo porque, pues, no sé no, no sé que nos nos los dedos. Para mí necesita mucha más comprobación de lo que hay. En mí. Sí, además la comprobación que se necesita es por otros técnicos, otros, otros científicos que que corroboren eso. Entonces todavía eso no está. Y para que nos ayuden a nosotros en el proyecto Venus, no no creo que, o sea, lo único que nos pueden ayudar es hablando del proyecto Venus, pero pero no, tampoco necesitamos esas tecnologías por los momentos porque Sí que si, si se trata de energía, tenemos la eólica, la, la de mar, la del sol, tenemos mucha energía que podemos utilizar para, para, para poner a arrancar estas primeras ciudades, entonces, ¿Entonces? Este, tal vez más adelante si, si, si los científicos este, se pongan a estudiar eso que hablan la fundación Ketcher y quién quita que, que sea verdad bueno, habrá, habrá que esperar eso, eso, esos estudios. Claro, porque el proyecto eh, busca desarrollar energías alternativas, o sea, que medioambientalmente o con la naturaleza se pueden desarrollar de manera, de manera eh, eh, digamos, a sí, no escala. Sí, sí, y si se puede utilizar a gran escala, o sea, no, no habría mayor problema si se implementa en diferentes lugares, porque no, no habría, eh, digamos, un, una colisión o con, con determinados medios, medios ambientes. No se aprovecha de la naturaleza de cada, de cada microclima que pueda haber. Ok, si ¿sí hay otra pregunta. Sí, hay otra, pero quería contestar también. Eh, a mí el problema que me ha causado, bueno, el problema, la duda que me ha causado es, cuando la he visto en eso, en el Twitter de, de Venezuela, bueno, ya la he comentado por ahí, que, que lo había visto lo de la fundación y digo, joder, una cosa que está tan poco contrastada, que, que no lo ha visto aún ningún científico que yo sepa. Y, y que está todo ahí tan cerrado que no no se, no se entiende bien. Aunque lo explique el hombre, no sé, o yo no tengo los conocimientos para entender si lo que explica es cierto o no. Sí que Pero no va causa muchas gran... dudas. Y como no he visto ninguna teoría de otro científico, o sea, ningún otro científico que la haya contrastado y haya comentado hoy que interesante pues no, se me queda muy flojo. Y yo preferiría que, si vamos a comunicar algo de eso, que de momento, joder, no, no le demos nuestro apoyo, porque no, no tiene bases para que sea apoyado. Es porque yo digo que, que si el sol me entra por la boca, me alimenta. Si la luz del sol me entra por la boca, me alimenta. Digo, joder, pues bien, vale, demuéstramelo. Es que es lo que nos hace falta ahí. Si no tenemos esa... Si no tenemos cierta credibilidad en unas noticias no las saquemos adelante nosotros hasta que haya un poquito más de, de contraste, que hay mucha gente por ahí que la, puede, que la puede difundir Claro, es que o tienen esa tecnología en secreto y, ni, y todavía no quieren desvelar nada, o no la tienen y están diciendo proyectos o, o cosas que se podrían hacer pero que todavía no las tienen hechas y pero si las si se supone que las tienen hechas ya y que tienen tecnología muy muy avanzada y tal, pues qué menos presentarlas, por lo menos, para tener una, para que tengan una, una creabilidad ese grupo, ¿no? La, esa, esa, fundación, perdón. Esa fundación. Sí, sí pero suponer, sí, si no... un ¿Mm -hmm? punto a favor del proyecto Venus, porque muchas veces he dicho en el seminario. Que la tecnología para, para aplicar al proyecto Venus, ¿cuál sería? O dentro de cuatro años, años estaría. Y ya ya ha dicho que muchos de los campos en los cuales se quiere desarrollar esta tecnología eh, se, se puede utilizar la actualmente. O sea, ya ya existen máquinas que, que podrían desarrollar este, este tipo de construcciones y, o, o que podríamos ir desarrollando para, para eh, la, la construcción de ciudades eh, directamente. Como claro, ejemplo bueno, no, sí bueno. la de electricidad gratis. Es una tecnología que se puede aplicar a la nueva ciudad. Hay cada vez más, eh, eh, ¿cómo se dice esto? Reproducción en 3D. Hay eh, eh, lo de las eh, casas que se hacen con contour crafting. O sea, todo lo que se, se ha estado hablando ya desde hace años, poquito a poco están. ...desvelándolos a, la, a, la a, a que la gente lo vea, ¿no? Y, y entonces, cada día la tecnología nos da más razón. Y estas son las cosas que podemos usar para ejemplificar lo que decimos, yo creo, ¿no? Para dar fuerza a nuestros argumentos. Pero el caché... se, hay, hay, hay, hay modas. Eh, por ejemplo, cuando salió el Thrive y sigue la gente diciendo... Ay, que esta gente podían estar interesados en el, y el Thrive. Uf, no. Jack y Roxanne se reían cuando veían re, el Thrive. Eh, no es nada que ver con el proyecto Venus. Y cuando empieza a hablar de los. De los el, el, el, el Tauro, el sé ¿cómo se llama? Eh, es que ya entramos en el tema del misticismo y pff, metafísica y todo eso. Y nada, nada, na, y de la China. No, no, no, no, no. Tenemos que tener mucho cuidado. El caso que a lo mejor Drive es un ejemplo que ha tomado ejemplo un poco de y quizás, por lo de economía basada en recursos que también ellos lo toman como economía basada en recursos de Drive. A mí la verdad que me parece positivo que haya grupos y que cada vez haya más gente pues con ese lamiento. porque así seremos... Se, se cambiarán las cosas antes, me imagino, serán todo más rápido. Hombre, si perdona, yo creo que si un momento eh, realmente es verdad lo que dicen, pues yo no he visto el vídeo todavía, lo veré más tarde. Ahora, pff, un poco complicado verlo, escuchar a la vez aquí. Pero si realmente no es un timo, que a mí me suena a timo, me suena, pues se si piden dinero, lo que sea y tal, me suena a timo. Yo creo que sería genial que todos estos otros proyectos que van más o menos en una misma línea se juntaran. Y si juntara en uno solo proyecto, pues ahí sí podríamos avanzar. Pues sí. Eso sí. Sí. Eso sí. sí, exacto, Iván. Eso sí que molaría, que se unieran todos y así avanzar. Porque si tenemos la misma mentalidad, de un grupo a otro... En ese mismo rollo, pues, avanzar eh, todos juntos. Seríamos más, claro, pues supuesto. Claro, seríamos mucho, muchos más, eh, tendríamos más ideas. Pero la, la cosa también de... Yo creo que el proyecto B nos ha, a, habla mucho de, de eh, intercambiar ideas, ¿no? De que nada es ahí en línea recta, no es nada 880, siempre se puede modificar tal. Entonces... Que está abierto a más opiniones de otros grupos que tienen más o menos la misma mentalidad y las mismas ideas, y que se puede ayudar mutuamente entre todas. Sí, pero se sí. tiene que entender, esto va a sonar mal, no lo tomáis a mal, pero se tiene que entender de que lo mejor será que se uniera al proyecto Venus, porque el proyecto Venus es la que tiene la visión holística y completa. Y muchas de estas otras organizaciones tienen una parte de, ¿sabes? Y esto es donde, donde, no quiero decir la palabra fallan, pero es la palabra que me viene a la mente ahora por falta de otro vocabulario. Eh, entonces, que, que se promocionan la idea de una economía basada en recursos, ¿cómo lo promocionan propone Jack y Roxanne? Esto es lo que, sí, lo que sería la sí, idea. Pero... Sí, pero perdona, Vichy, sí, digo a, que se unirá al Proyecto Venus pero que se unirán todos pero por sí. ejemplo no ya que mismo alguna vez eh, cuando le he escuchado y tal dice él no dice la verdad absoluta y está abierto a ideas también no, no quiere decir que se vaya a cambiar de idea respecto a ciertas cosas pero a lo mejor y otras cosas sí sí, ya te entiendo ya he terminado Aprovecha la pregunta. Claro, eh, la idea sería eh, unir más grupos porque eh, si podemos contactar con más personas eh, o, o con más grupos podemos generar más publicidad también. También, yo creo que también. Ah. Eh, Pasar a la siguiente pregunta, Iván. Sí, era tuya, ¿no? La, la del. La sí, ansiedad. sí. A ver, imagina por un momento que yo soy mega millonaria, tengo mucho dinero, ¿vale? Y quiero financiar la construcción de una ciudad completa. Y bueno, supongo que yo solo quiero decidir dónde va a ser la primera ciudad, la que voy a financiar. Eh, ¿Estarían de acuerdo cuánto me costaría esto, más o menos, así por alto? Si tú puedes decidir de dónde se construiría, también, pero la financiaría completamente. Sí, ¿Y cuánto podría costar? Pues, pongámosle, que sea, a lo mejor 900.000 mil euros. ¿Vale un poco, no? No, no se, es que no se puede eh, <risa> estimar una cifra hasta que no se ve dónde va a ser. Hasta que no se ha hecho un estudio de los recursos y del terreno, no se puede decir lo que va a costar. Y la persona o la organización o el país que cede el terreno y los recursos, eh, salvo que sea un científico, un arquitecto o un técnico, realmente no va a tener nada que decir en el, en el tema. Porque si no, va a estar entrando el tema de las opiniones. Y lo que se sí tiene que ser es gente con conocimiento. Entonces, quien lo quien lo dona o, lo, o nos da el dinero lo que sea, esto lo va a tener que asumir también, que va a ser difícil. Pero es lo que va a ser, porque si no, va, van a enterar, entrar los intereses personales. Claro. Tres, tres o cuatro millones, yo creo que estaría bien. Entonces, se tiene que ser de forma totalmente altruista. Sí, sí, sí no. De... Forma, perdona, sería de forma totalmente altruista. Por ejemplo, un sueño digamos, mío eh, sería construir la primera ciudad en África, principalmente en las zonas más pobres eh, una zona realmente donde la gente tenga la, la, la más o menos necesidad de esto y donde la gente todavía no tiene la ambición que tiene aquí, por ejemplo y el capitalismo no haya llegado pero en ese punto, repito que este no, no funcionaría mucho por lo de... O sea, está bien que son los más pobres y eso, pero si la primera ciudad se necesita solamente para ver si funciona o no funciona y, y podemos construir un lugar donde ya haya agua y árboles y de todo y sale más barato, entonces eh, eh, o sea, vamos a, a tratar de hacer las cosas de la manera más inteligente que, que podamos. No, igual, este por ejemplo, para el hambre de... de de, de África ya más adelante se harán barcos o ciudades flotantes que lleguen allá y, y lleven tanta comida o, o cosas de, este, de, para atención médica y eso. Pero, pero la primera ciudad, no, no, no, no sé si sería la, bueno, no la... una buena idea construirla allá. Yo, a ver, a mí, en, mi punto de vista, en mi punto de vista, por ejemplo, sería una buena idea ya que Jax Dice siempre que este sistema puede ser llevado en cualquier sitio, en cualquier, en cualquier sistema. Por ejemplo, en a un, un lugar seco donde hay hambre y tal. Yo creo que sería el mejor ejemplo que se podía dar. Pero no penséis que África es un lugar seco y que no hay agua. En África hay zonas de África... Estaba diciendo de las zonas más pobres y más secas, donde la gente realmente uh -huh. pasa hambre. Ejemplo, sí, menos, de de menos desarrollado, porque se han descubierto eh, fuentes de agua debajo de África, que creo que es lo que está es diciendo terrible. Alex, que son muy importantes, pero son eh, países sumamente subdesarrollados. Todo depende de dónde cae el primer… No es una cuestión de que nosotros podemos elegir, es una cuestión de que… Eh, nos ceden el terreno o que una, un gobierno sea dispuesto a, a aceptarlo. No, ojalá que podamos decir, mira, vamos a construirlo aquí. Luego, por desgracia, todavía habrá permisos y rollos burocráticos al principio. Para hoy hoy en día aún se puede comprar estados o terrenos muy grandes, ¿no? Sí, pero no te preocupes, habrá cosas legales que, que tramitar primero, ¿eh? seguro, vamos, es que no va a ser súper fácil, ¿eh? va a haber a, complicaciones. A, a mí el sur de África, la verdad que, que me parece interesante porque las playas, al lado de la playa donde hay pescado y todo, que se puede pescar y todo, unas playas súper naturales y, y tiene que haber, vamos, hay bosque y tampoco es tan árido y, y hay agua también y es un y es el más el sitio más pobre que pueda haber hay bueno hay ciudades en, en África que no que son ya un poco más ri, de ricos y eso pero, pero pero el sur de África es la más, la parte más pobre verdad que el norte hombre que sería bonito claro que sí sí sería maravilloso podemos sí, decir sí, mira hemos logrado superar el hambre en, en África sería genial vaya vale. vaya vale. pero no podemos decir lo que va a pasar no Sí, pero sería un, la pero sería, África, pero sería un buen ejemplo para, la, la, para todas las naciones. Ahí está. Claro. ¿no? Eso sí. Sería un batacazo para todas las naciones y de hacer la primera ciudad en África. sitio más pobre. De... Sí, es que llevo, llevo noches pensando en eso todas las noches antes de dormir. <ríe> Tenía que soltarlo hoy. Pero igual no creo que funcionara, funcionara mucho porque... O sea, vamos a meter a las personas que no tienen mucho conocimiento, que no tienen, que, que, que le falta comida, le falta... Sí me entiendes, lo que necesitamos es gente con conocimiento. Ya, pero, pero a ver, más un motivo para pa, pa hacerlo y un sitio así, donde se puede demostrar que el entorno hace a las personas. Que las personas no son por naturaleza malas, egoístas o tal, que sino el entorno. Claro, la mentalidad de pues la gente pobre es más... más, campechanas y todo, o sea se le puede, se le puede dar sanidad, sabes te digo, de... educación sí, más, más atendida, sí, ¿no? Sí. Aparte Ay, estamos hablando saliendo saliendo, saliendo. en el hipotético, en el hipotético caso, este dice Ibi, si yo fuera multimillonaria, en el hipotético caso de que llegara, no sé, Carlos Slim y dijera, órale, aquí está la lana para construir una ciudad, o sea el chiste es, es... Nosotros cómo decidiríamos, o bueno, los del proyecto Venus, cómo decidiría, decidiríamos. En el hipotético caso de que llegara un supermillonario y dijera, quiero construir una ciudad, pero en África. Pues entonces se, se hace un estudio del terreno donde va a ser y se basa todo sobre el estudio. Pero tiene que pasar, primero. <risa> no, no. Es que sería ya no es suyo yo sí si puedo decir algo si vendría ahora mismo un millonario y me decía que quería hacer la ciudad lo primero que le diría es que previamente tenemos que hacer la película porque si no, los mismos problemas de recursos que podríamos tener los vamos a tener políticos, o peores o ya. porque lo que digo, si han censurado Cuba, o sea, si han bloqueado Cuba para que no promueva el socialismo ¿por qué no van a, a censurar o, o bloquear esta ciudad? Primero hay que dar unas, unas pinceladas de más de, de educación. Sí, también he pensado en esto. He pensado que, claro, construyendo la primera ciudad y que, se, y que vaya todo super bien, era bastante posible que otros países, con, con la idea de esto, llegar hasta atacarles. O, o atacar con armamento o declarar una guerra o lo que sea. Hombre, así con la mentalidad de hoy eh, Que cualquiera que va en contra del establecimiento Lo vilifican, Es posible Pero cuando la gente empieza a darse cuenta Además piensa que Más y más la gente Se están dando cuenta de que este sistema No funciona, están buscando otras soluciones Entonces cuando ven que funciona Esto, que esto es Realmente algo factible Que, que puede funcionar, pues entonces Yo pienso que que nos pueden atacar pero habrá menos gente que quieren ir a la guerra o sea que todo es un proceso que, que influirá porque de aquí a que podemos construir la primera ciudad cuánto nos a tardar? todavía no, no se sabe cuánto habrá degenerado el resto de la de la sociedad ya, yeah, un poco complicado o sea, todo esto es especuli especulizar ¿Es especulizar se dice Espe sí, una especulación. Especular, especular. Especular oh, oh, oh. Ya me entendés. No, no podemos saber, todo depende del momento, eh, del lugar y de la situación social actual. Hasta entonces es, es esto, es, es hipotético. Son todas suposiciones. Eso. Sí, es como dice Iván, tenemos no tener que el valor. De Perdón, tener el que... valor de irnos todos a, a construir algo sin dinero, ¿sabes? Sí, es seguir los pasos de que tenemos, los, los pasos que tenemos en el proyecto Venus, que primero la película y después esto. La, la educación es lo básico y que se eduquen muchas personas en todo el mundo porque no podemos dar a nadie por fuera. Yo la verdad que estaría dispuesto. Si si, si nos fuéramos todos a construir la ciudad sin dinero. La verdad que estaría dispuesto. Bueno, pero ya hemos comentado de que la primera ciudad se necesitará dinero para construirla. Claro, claro, Pues sí, de gracia sí. Hay otra preguntita por ahí que, han hecho, que ha hecho Javier. Eh, ¿Tiene el proyecto Venus eh, algún equipo de, de arquitectos e ingenieros que puedan explicar los aspectos técnicos del proyecto? ¿O, o todas las ideas de nivel técnico son, son de ya? Hombre, las ideas básicas vienen de Jack. Luego hay gente que lo entiende más o menos. Eh, Andrew, por ejemplo, Andrew uh, Buxton, es uno que tiene un muy alto entendimiento del porqué de las ciudades, por qué están construidas. Que hizo la charla tan interesante en, en Londres hace dos años. Um, que a mí me gustaría que lo termináramos de proofread porque es una charla muy interesante. Um, o sea que gente hay lo que no muchos en estos momentos porque la gente todavía tiene que estudiar más el enlace es, es un segundo que lo voy a buscar porque no te quiero pasar el enlace a la a donde estamos trabajando te tendré que buscar la de será en inglés, ¿te va bien en inglés? Sí, no, no, entiendo no, no, no. ok porque ciudades antiguas, ah, ciudades fantasmas, de una ciudad se le puede, se puede. De una ciudad en la que no vive personas, se puede aprovechar los recursos que hay para hacer la nueva ciudad del proyecto Venus. Desmontándola y montándola. Desmontándola y montándola. Es que eso sería muy interesante también, ¿sabes? Porque si no hay suficiente dinero para los recursos para empezar a hacer la ciudad, para así luego ya tenerla hecha y, y basarse en sistemas, en una economía basada en recursos, no en dinero, pues se podría se podría llegar a un acuerdo, De igual que tiene que haber en el mundo entero, pienso yo, tiene que haber ciudades fantasmas. Bueno, está el caso de Chernóbil. pasa que está eso con radiaciones y eso no se puede coger ¿no? ni de coña. Pero lo que harían eh, sí, sí, sí. serían científicos o, gente prepara, o técnicos, gente preparada para, para instalar sistemas avanzados, ¿no? Claro. Como eso sería algo así. sí. Los recursos de las ciudades viejas, si están cerca de donde van a construir la ciudad, pueden aprovecharlas, pero si son lejos y va a ser costoso trasladarlos, Tras, no será claro. práctico. Claro. Ahí te he pasado un enlace, ¿eh? Um, Nacho, que sí, es sí. el del equipo lingüístico, que tiene traducciones, pero no tiene español todavía. Y ahí, ¿tú ¿Has visto uno con español? Bueno, gracias. De nada. Wow, okay, tengo una aquí de Londres. Tengo una de Londres. Está completa. 55 minutos y la tengo en español. Bueno, con, ¿Podías... bueno su título es español. ¿Pudieras pasarme en el enlace, por favor? El, pues, and... qué, qué mogollón de gentes, ¿eh? Fue un día precioso. Sí. ¿Tú estuviste su? 2009, sí. el que yo, del 2009. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Ah, 2009. Ah, no, yo ah, digo el eh. charla que decía Jigson. Sí, este es de 2009, no sé si es la misma que dices tú. Dígole, yo no digo desde el Jigson. Yo, no, él, él estaba hablando yo, yo le estaba hablando De la de Andrew Buxton De hace dos años En, en ZD Ah, bueno vale, que el año, el año la de, de Yo tengo la de Jack no. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde hicieron el vídeo De Andrew Buxton? En, en Londres ¿En Londres? Sí, fue oh. estupendo yo, yo fui que me invitaron a dar una charla Sobre el equipo lingüístico ¡Qué bueno! ¿En Londres, sí, no? fue una pasada. Un mogollón de gente. Eh, ¡Ostras! Estuvo muy, muy, muy, muy, muy, muy muy bien. Pues sí. Muy bien sí. organizado. Es, es... Está petado, la verdad. La sala. Fue toda una experiencia. Y fue la primera vez que Andrew habló en público y lo hizo estupendamente. Ya ve. ¿eh? Bueno, espero okay, que lo puedes okay. entender. Lo, lo, lo tenemos traducido, pero ver, no bueno. lo tenemos proofread todavía en castellano. No hay problema. Lo veo ah, ah, no, Lo Lo veré entero. Iván, ¿tienes más preguntas, mi amor? Pues de aquí no, pero esta se ha quedado un poco suelta, ¿no? Como digo, ¿eh? Eh, yo, yo digo que quería comentar que, que la base del, del proyecto Venus no es no es el rediseño de las ciudades o el rediseño de las tecnologías, eh, sino que la base de, del proyecto Venus es el, el rediseño de, de la cultura, de los valores, y es en eso en lo que, nos, en lo que tenemos que profundizar si es lo que queremos que, que salga adelante. Por, por apuntar, vaya. Muy buen punto. Claro, hay muchos eh, grupos que están como que promocionando la idea de, de las investigaciones o, o, o los nuevos desarrollos virtuales que pueden darse. El proyecto Venus, eh, lo bueno es que con estos años de experiencia, con, este, con esta data que tenemos, eh, ya sabemos qué, qué tipo de tecnologías se pueden aplicar en la actualidad o las que existen y están verificadas como factibles. Entonces, eso nos da, digamos, eh, eh, una mayor credibilidad respecto a lo que, es, lo que se hace. O sea, porque ya, ya se ha podido construir con este tipo de tecnologías. Entonces, este, sí... Básicamente, si utilizamos los, los eh, digamos, los fundamentos de, del proyecto, se, se puede desarrollar rápidamente este tipo de ciudad. Sí, mucho de lo que, eh, de lo que habla ya que está en vídeos. Es que por eso es, es interesante ver cuántos vídeos podemos estudiarlos comentarlos el tema de los uh, seminarios semanales están lo que lo que van a hacer ahora es ser un poquitín más estricto con <coughs> el responder a las preguntas que van off topic porque la gente sigue poniendo las mismas preguntas de toda la vida y en, en vez de, de quedarse en el, en el tema de la semana entonces a partir de ahora, pues, hablaremos de estas cosas y, y, y si hay tiempo para las preguntas off topic, después se contestará. Pero lo que quiero decir es que es importante que nosotros sigamos mirando, viendo estos vídeos, estudiándolas y tal, y así poco a poco vamos aprendiendo nosotros eh, para poder responder mejor. Hay, por ejemplo, esto del eh, que dice Javier, eh, que habría que explicar más... ...mejor los aspectos técnicos de TBP a nivel medianamente comprensible. No es, no es, creo, vamos, de mi punto de vista no es tanto el tema de los aspectos técnicos... ...sino el tema de cómo se encaja todo, el por qué el diseño es así o asado... ...el, eh, el concepto detrás de por qué una ciudad circular este tipo de cosas, no tanto la tecnología porque la tecnología, como hemos estado hablando, la tecnología, mucho de ello ya existe entonces esto se puede ver en vídeos en, en Youtube a, vamos, a raudales hay entonces hay que entender el por qué. y esto lo aprendemos a través de los vídeos y de la web City systems o sea, los sistemas eh, urbanos y todo esto esto está en la web y estamos algunas de las cosas ya están traducidas y estamos luchando para acabar más cosas, para, para ayudar a entender mejor. No sé si, si has, estás de acuerdo, Javier. Pues muy bien. Quedan unos 18 minutos para lo que yo diga. Ya son dos horas, ya, ¿eh? ya es mucho para una sesión de preguntas. Yo me tengo que marchar eh, en realidad porque tenemos ahora la, el equipo lingüístico dentro de 20 minutos <risa> Yo también tendré ver, que si marchar no dentro de un ratito Ahí volví. Bueno, entonces vamos a cerrar la sesión de hoy y este, Invitarlos para la próxima sesión dentro de 15 días Si es posible que puedan traer invitados, sería muy bueno O preguntas como las que trajo Iván hoy entonces si ¿sí no tiene más nada que decir es un fenómeno Elevan. <ríe> eh, javier estás en el facebook de tvp españa oh, ok vale de acuerdo <ríe> Es que cuando la gente viene con diferentes nombres Es difícil de recordar A veces tantos nicks, tantos nombres Es difícil recordar <risa> Vale, fantástico Pues me alegro verte aquí Ok, chicos eh, Me voy, me marcho Nos vemos Yo tengo una pregunta que no tenía nada que ver Chao, Chao. Adiós, Vixi Besitos y abrazos pregunta. gusto Igualmente <risa> Ok Quiero no saber por qué todos tienen estos símbolositos estos del lado y cómo se pone, Que yo quiero poner aquí, que puedo decir y puedo hablar español, portugués, inglés. Sí, eso creo que Vixi. Sí, de mí yo lo, lo... puede poner. Sí. Perdón. Sí, Vixi lo puede poner, creo. Porque ella es administradora del, del TeamSpeak. O si no, a, este, a veces hay un alemán o varias, varias personas que son administradoras de aquí de, de, del TeamSpeak en el proyecto Venus y. Puedes decir, hablarles a ellos para que te pongan esa, que si hablas español o, o si eres, no sé, si, si estás con... Sí, pero, sí, pero por pero ejemplo, la... como yo hablo portugués, y español y también un poco de inglés y tal, pues cuando entra alguien, tal pues es, por ejemplo, como cuando alguien de, de Brasil entra. Sí, por eso. Claro, claro. que... Tienes que conseguir un administrador, no sé ahorita si habrá uno. Ah, vale, es una dimensionada que lo hace, vale. Eh, ahora, eh, de repente, Big, Big está por aquí, o, o por, este, por Facebook, ahora le diré para que, claro, te coloque esa, esos, esos membretes, etiquetas, para que sepan que hablas varios idiomas. Con eso, genial, también puedes utilizarlo también para otros, participar en otros grupos también de Proyecto Venus. Entonces puedes ver esos, esos nombrecitos LTI también, BM, que son el Venus Media y Linguistic International. Ahora voy a ver eso también. ¿Y el de GA qué significa? GA.